Van a abrir PowerPoint y vamos a crear un mensaje secreto como el que está en esta imagen. Es un mensaje codificado. Aquí tengo el código de mi mensaje y aquí tengo la tabla para decodificar ese mensaje. Por ejemplo, si busco B3, B3 tengo que es la letra F. C2, C2 es la letra R. Y así voy buscando cada una de las combinaciones de fila y columna para saber cuál es el mensaje o el nutriente, en este caso secreto, que esconde este mensaje codificado. Ahora les muestro el paso a paso de cómo hacerlo. En una diapositiva en blanco vamos a ir a insertar cuadro de texto para escribir el título. Elijo en la fuente qué tipo de letra quiero y también puedo ubicar o poner las palabras con diferentes colores. También puede ser letra por letra. Eso es elección de ustedes. La tabla que vamos a agregar del lado izquierdo, tenemos que ir a la pestaña insertar tabla y ahí vamos a agregar una tabla de 7 por 7 como pueden ver se nos ubica arriba del título por lo cual vamos a desplazarla cuando la flecha se transforma en flecha tipo cruz, ahí puedo hacer un clic y arrastrar la tabla hacia el lugar que yo quiero. Como pueden ver, estas columnas son más angostas, en esta salieron columnas más anchas. Para cambiar eso, vamos a la pestaña presentación y en ancho, Vamos a poner aproximadamente 2 centímetros. Ahí quedaría un ancho adecuado. Para sacar el color de sombreado que tiene por defecto mi tabla, voy a la pestaña Diseño, Sombreado, y pongo Sin Relleno. Pero pueden ver que la tabla desaparece porque me queda transparente. Voy a ir a Bordes y voy a poner bordecitos como para poder identificar las columnas y las filas. Elijo la fila superior. la pestaña inicio voy a elegir un color que voy a escribir. En este caso elijo rojo. Y voy a escribir las letras A, B, C, D, E y F. Elijo la columna. Voy a elegir otro color que sea de mi agrado. Y voy a completar los números 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Ahora voy a escribir mi nutriente, el que yo quiera esconder en, este, en esta tabla codificada. Por ejemplo, vamos a poner frutas. Ustedes van a elegir el que quieran. También pueden poner más de un nutriente. Ahora agregamos un cuadro de texto para escribir el código. Por ejemplo, la F va a estar en B3. Un espacio. La R en C2. La U en D2. La E, la T, perdón, en E4. La A en F5. Y la S en F6. Presionamos dos veces la tecla ENTER y hacemos con el guión bajo una línea para completar cuál es el nutriente. Ubicamos la alineación centrada y ahí ya tenemos nuestro nutriente y la tabla. Esta tabla por supuesto que hay que completarla con otras letras diferentes sin borrar las letras del mensaje secreto, porque si no, no se va a poder resolver esta, esta codificación. ¿Sí? Así van completando toda la tabla, como esta que está aquí. También para decorar, en la parte inferior podemos agregar imágenes, vamos a insertar imágenes en línea, busco la imagen, la agrego. Este caso sale muy grande, entonces de los cuadraditos de control, hago un clic y modifico el tamaño y lo ubico en el lugar para decorar mi mensaje codificado. Bien, Ya está casi listo, faltaría completar la tabla y ya tenemos nuestro mensaje. Para guardarlo como una imagen y poder compartirlo con los compañeros, vamos a archivo, guardar como... Y debajo del nombre, donde dice tipo, desplegamos y elegimos el que dice JPEG. Eso significa que me lo va a guardar como una imagen para poder compartirlos con mis compañeros. Voy a poner guardar, ahí me pregunta cuántas diapositivas, yo voy a poner solo esta porque la única que está terminada es la primera, entonces ahí esta diapositiva me la guardo como imagen para poder enviarla a mis compañeros. Vuelvo a mostrarle para guardar, voy a archivo, guardar como, pongo el nombre del archivo y debajo elijo en tipo jpeg. Para que me guarde la diapositiva como una imagen